Hola, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish for Spain. Yo soy Reyes, hoy vocabulario nivel C3D1, no sé cómo llamarlo porque es muy difícil, francamente. Es un vocabulario muy preciso, muy específico, ahora lo veréis. Yo, cuando leo, que suelo leer mucho, apunto lo que leo y no sé muy bien, o necesito saber algún matiz, en fin, expresiones, palabras, difíciles, las apunto aquí en mi libreta, aquí está, aquí está todo, aquí está todo, aquí está todo el vocabulario que yo voy buscando, indagando, que voy conociendo nuevo, lo apunto aquí. Y como sé que a vosotros os gusta mucho, pues os preparo estas clases con nivel avanzado de vocabulario, vamos, un vocabulario pepino, flamante, un vocabulario exquisito, un vocabulario sensacional para aquellos que tenéis un nivel sensacional también. Todos, y cuando digo todos, quiero decir absolutamente todos, hemos asistido alguna vez a un concierto y cuando ya llega a su fin ese concierto, los músicos han vuelto a salir para tocarnos algunas piezas musicales, éxitos o mmm, canciones que nos encantan, nos chiflan, nos vuelven locos, ¿no? Esto tiene un nombre, tiene un nombre, no es los artistas han vuelto a salir. Se le dice en español hacer un bis, han hecho un bis, pero en realidad hay un verbo más preciso, más exacto, y es visar. bisar. Si los artistas salen del escenario y vuelven a tocar otro tema o un par de temas finales, lo que hacen es visar. Va de juguetes, la cosa ahora va de juguetes, porque hay unos juguetes que cuando nosotros apretamos un botoncito, le damos a una palanca, movemos algún resorte oculto, estos juguetes se mueven. Bueno, pues estos juguetes tienen un nombre, son correverás. Un correverás es un juguete que, como he dicho, cuando accionas una palanca, cuando mueves un resorte, cuando apretas un botón que está oculto, ese juguete se mueve. Pues es... ¡Un correverás! Además, tengo otra palabra para otros juguetes que, cuando nosotros golpeamos, ¿sí? vuelven a su posición inicial. Son ¿no? juguete, juguetes que los golpeas se van hacia atrás y luego vuelven otra vez, ¿vale? Vuelven a su posición original. Estos juguetes son tentetiesos. ¡Tentetiesos! Normalmente tienen una base cilíndrica que es lo que hace que cuando se, gol se golpeen, vuelvan a su posición. Los golpeas lateralmente, ellos vuelven. Los golpeas para atrás, ellos vuelven. Bueno, pues son tentetiesos. Seguramente alguna vez hayáis probado una fruta que no esté lo suficientemente madura, pues esa fruta es agraz, tiene esta facultad, esta cualidad, es agraz, no está madura, es amarga. Y de manera literal, lo habéis visto, pero también de manera figurada, algo es agraz, cuando nos amarga, cuando nos entristece, nos apena, pues esa, eso, cualidad de agraz, también tiene que ver con lo figurado, no solo con lo literal. Hay enunciados que solo tienen un significado, solo tienen un significado, a veces, por ejemplo, los imperativos, si yo digo, cállate, si yo digo, siéntate, este imperativo es unívoco, solo tiene un significado posible. No es lo mismo que si digo, hace calor, pues a lo mejor quiero decir que abras la ventana, quiero decir que me sirvas algo frío, ¿no? Es decir, podemos querer decir varias cosas, pero si algo es unívoco, es que solo tiene un significado, unívoco. Expresión que os voy a traer ahora, la expresión es me hago para atrás, me hago para adelante, es fantástico, ¿verdad?, porque sigo estando en el encuadre y a veces hay que jugar un poquito, pasarlo bien, viva, viva, viva la vida. Bueno, entonces, expresión, enmendar la plana, Muchas veces los nativos lo utilizan, nativos cultos, con el significado de corregir un error. Se utiliza así, probablemente en el futuro acabe teniendo también este significado, si no lo tiene ya, pero enmendar la plana es corregir las actividades que hemos hecho en el instituto, en el, en el colegio, en la universidad. Eso es enmendar la plana, porque antiguamente a estas fichas que se les daba a los alumnos para completar, para hacer actividades, se les llamaba planas. Entonces, enmendar la plana es arreglar, corregir esas actividades. Si una persona mmm, monta un negocio, monta un negocio, quiere llevar a cabo un proyecto mmm, de vida, de trabajo, siempre hay posibilidades de que todo se vaya al garete o de que no terminen de funcionar. Es decir, todo tiene, hay un componente en todo proyecto de falibilidad lo voy a repetir, falibilidad, falibilidad, que quiere decir que puede fallar, puede fallar. Lo que tiene falibilidad, que prácticamente es todo, pues es lo que puede fallar, lo que puede no ir bien. Bueno, pues, pedazo de palabra que os enseño para que, bueno, dejéis impresionados, boquiabiertos, ojipláticos a los nativos españoles. Hay personas que siempre están pensando en el sexo, es así, es así, hay personas que son enfermos del sexo, ¿no? y todo, todo, todo tiene una inclinación, todo tiene un segundo, una segunda lectura sexual, ¿vale?, y todo a, a estas personas les recuerda o les sugiere sexo. Estas personas tienen una cualidad que es, que son, salaces, la persona es salaz, esa persona inclinada a la lujuria, inclinada al sexo, es salaz. Cada vez que yo hago uno de estos vídeos, recabo información, busco información en la web, documento lo que digo, contrasto lo que digo, y esto tiene un nombre que mucha gente no sabe, y es espigar. Espigar es buscar información, seleccionar información para luego llevar a cabo, obviamente, un trabajo, o por, por gusto, si quieres conocer la verdad de las cosas, pues espigas, espigas, ¿eh? espigas en la web, espigas en la biblioteca, en los libros, es decir, buscas, recabas información y seleccionas información para quedarte con lo que tú crees que es lo mejor. ¡Espigar! Una implicatura es aquello que sugiere o que implica una cosa. Tenemos el verbo implicar, de ahí tenemos implicatura, implicar, cuando algo implica mmm, una idea, es que dentro de ese algo, pues, está esa idea. Y una implicatura es lo que sugiere, es lo que implica, ¿vale? Una implicatura, si hace mucho calor, es que estamos en verano, ¿vale? No es fácil, ¿no? ¿Hace mucho calor? Pues estamos en verano. Es una implicatura estúpida, pero es una implicatura para que vosotros veáis un poco lo que quiere decir. Las personas que resuelven, que solucionan problemas son personas resolventes, son resolventes, ¿vale? Ya podemos decir, ¿no? Es que eh, Marisa soluciona todos los problemas que tenemos siempre en el trabajo, eso es porque Marisa es resolvente, es resolvente. Ya tenemos una palabra para denominar eh, que una persona, que alguien, soluciona muchas cosas. Bueno, ahora veis que mi movimiento es lento, mi manera de articular, de mover, está un poquito esclerosada. Esclerosar es perder el movimiento, perder esa agilidad, volverse más lento, menos ágil, ¿sabéis, no? Lo que quiero decir, ¿no? pues lo habéis visto también gráficamente, cuando me muevo de esta manera, yo me escleroso. A veces las cosas se pueden esclerosar cuando no se solucionan o transcurre más tiempo del que, a priori, nosotros pensábamos que iba a pasar, esclerosar. Esto que parece un nombre, un nombre latino, ¿Vale? El señor ecuménico decía en sus poemas, en sus dramas... No, bueno, ecuménico es lo que es universal. A lo mejor esta palabra la conocéis muchos de vosotros ya, ecuménico, ¿no? Pero bueno, mmm, es igual, también os la explico por si acaso. Ecuménico, un saber ecuménico es universal, un pensamiento ecuménico es universal. Hay personas que cuando hablan, cuando hablan, dan muchos rodeos, se van por las ramas, se enrollan de más, no van al grano, no dicen lo que tienen que decir, ¿sí? Entonces, eh, tenemos una palabra para hablar de eso y es ambaje. El ambaje es el rodeo que se da, es esa forma artificiosa, es esa forma rebuscada que hace que no vayamos directos a un asunto. Por ejemplo, eso es un ambaje. Cuando estamos sintiendo una emoción, una emoción fuerte, hay un momento en esa emoción, cuando la sentimos de manera apasionada, con vehemencia, hay un momento de, en el que el grado de exaltación, en el, el grado de emoción que estamos sintiendo es el más grande, y ese momento es Paroxismo, paroxismo. Si el año que viene España gana el Mundial, ¿no? pues será cuando España meta un gol, será un momento de paroxismo, de alegría, de júbilo, de, de, de perder los papeles. ¿no? Bueno, pues otra palabra más, llaman unas cuantas paroxismo. Endémico también podría ser como un nombre ¿no? latino, ¿no? ve a casa de endémico y pregúntale dónde está el rebaño de ovejas. Endémico es lo que se repite, lo que se repite, a veces, por ejemplo, se transmiten de generación en generación virtudes o defectos. Muchas veces está relacionado lo endémico con los defectos, aquel mal que se repite, incluso el género humano, la guerra es un mal endémico. que sucede? que sucede generación tras generación, siglo tras siglo, ¿vale?, década tras década es endémico, lo que se repite, ¿vale?, lo que sucede. Y también, a veces, hay un componente de estar ligado, de estar engarzado al territorio, a un, a un territorio, a un lugar físico, también puede ser endémico, ¿no? Si hay una casa encantada, donde siempre pasan cosas, hay asesinatos, hay suicidios, pues hablaríamos de algo endémico que está, que se repite, pero que además se conecta a un lugar. Me acuerdo una vez, me acuerdo una vez en la que compré algo y estaba en mal estado esto, entonces lo que hice fue una redivisión, una redivisión, menuda palabra, esta palabra no la conoce ni el tato, vais a hablar con una palabra, con españoles y la vais a usar y van a decir, pero bueno, ¿eso qué es?, porque no la conoce nadie. Pero, ahí está, ahí está. La redivisión, la redivisión es deshacer una venta porque ha habido un fraude, un engaño, dolo en la misma, en esa venta. Entonces reclamamos una redivisión, tú quédate con el producto y devuélveme el dinero. Acabemos, porque todo tiene que acabar en algún momento dado con venal, lo que es venal es lo que está en venta, pero también hablamos de personas venales cuando son sobornables, hay veces que hay políticos, hay jueces, personas que están en posiciones en las que toman decisiones, que, decisiones importantes, que se lucran, que obtienen beneficio de esa posición en la que tienen, porque son venales, porque son sobornables. Toma ya, listo, listo de papeles, con estas palabras vais a hablar mucho mejor, vais a ser mucho más precisos, vais a aprobar vuestro examen del DELE, si lo vais a hacer, bueno, vais a quedar como Dios, si las usáis con nativos o con otras personas que estudian español como vosotros. Recordad que le dais al like, compartís, si os suscribís, si os gusta el vídeo, y queréis seguir vi viendo lecciones de español como esta, y nada, la vida puede ser maravillosa, os lo digo siempre, a veces no es tan maravillosa, pero ya lo será, no hay que perder la esperanza, que tengáis una buena semana, hasta la semana que viene, nos vemos, cuidaos mucho, chao.